Is there a plan for it to become uh, an Olympic sport or to engage in competition? Peut-être des problèmes, justement, par rapport à fact, tout ce qui est argent money Et des accidents, parce que accidents les gens veulent se dépasser. Want do et le but, c'est que ça devienne, ça soit toujours un échange, que les meilleurs entraînent les plus the faibles. The the voilà Et que le parcours soit un groupe and dans le, le monde entier. Réunis world, tous les pays. Uh, y bueno, la idea que yo encontré en un principio cuando empecé a investigar y leer era que era algo libre, no, no buscabas competir, buscabas mejorar vos. Que aprendes a relacionarte, aprendes a, a no competir con el otro, aprendes a, a mirar al otro y aprender sin competir, sin envidiar. Lo que había era parkour, David Ben, que era el que promovía el parkour con ese nombre. Turning parkour into a sport would be a little bit like turning meditation into a sport. It's just, it's not a competitive exercise. No, no. Yeah, yeah. Normally it's not. It's not competitive. Y bueno, la relación entre parkour y competencia es, ha sido siempre bastante caótica. En principio, el parkour unánimemente rechazaba la competencia porque chocaba de lleno con sus, con sus objetivos que son demostrar que, que no hay una persona más arriba de otra en ningún aspecto posible porque el parkour es algo bastante como infinito. Yo sigo pensando que el parkour no, no debe tener competencia. Para mí eso no es un deporte, para mí no es un deporte. A mí particularmente no me gusta que lo deportivicen, que lo hagan un deporte, Ajá. pero la realidad es que ya está pasando. entonces Igual decir que el parkour ya no es un deporte, está, es, como, es como intentar darle la vuelta a la, a la realidad que está ocurriendo ya. Un par dice, ah, parkour, claro, un deporte. Y le digo, no, no, no es un deporte. Y, y me dice, ¿y por qué? Y yo le digo, bueno, porque no hay competencias. Y me dice, sí hay competencias, yo vi. digo, bueno, está bien, habrá competencias, pero no hay reglas, no hay algo marcado, y no, hay, no hay asociaciones, no hay federaciones. Cuando se lo dije, también me lo planteé y yo dije, uh, están pasando también. Perdería la, lo que tiene de especial el parkour, de, que es algo libre, que se puede adaptar a cualquier lugar, que necesita adaptarse a todos los lugares que encuentre. Todo eso se perdería porque para, para hacer deporte el parkour se tendría que estandarizar un lugar de práctica o se tendría que poner ciertas reglas. Y lo que tiene valioso el parkour, lo que deja que las personas puedan aprender un montón de cosas distintas que pueden aplicar después en la vida, todo eso se perdería estandarizándolo. El caso era raro porque me mandaban los pasajes y me invitaban a una competencia. Entonces era raro y me presión. presión. Uy, bien, la competencia. Es algo que yo hago siempre por, por diversión, pasarla bien y compartiendo con amigos. Es ¿eh? muy raro. Pero no puedo desperdiciar los pasajes gratis. O sea, <risa> Yo voy y veo. Digamos, a mí cuando me dijeron vas a competir, fue como, bueno, no sé qué es una competencia para vos, yo voy a hacer como una extensión. Yo fui y, y estaba medio preocupado en el camino y cuando llegué al lugar y todo, empecé a ver que la dinámica no era para nada de ninguna competencia ni de presión psicológica. Realmente yo no fui a, a competir. Eso fue un punto de quiebre, digamos, en lo que fue la comunidad de parkour acá. Acá, medio que antes de que llegue ya estaban prendiendo fuego, ¿no? Por el hecho de... ¿Qué onda? ¿Por qué fuiste? Porque yo si bien fui a aprovechar una experiencia que me surgió, una experiencia única que fue viajar a Europa, que en mi vida hubiese pensado que viajaba a Europa, y, y tuve el placer de conocer gente de, de, de un montón de países pero que me recibieron con la mejor onda yo lo sentí como si estuviera saltando con gente de acá. Y te dabas cuenta que esos personajes internacionales también eran tremenda buena onda y con toda la filosofía de concur y como es la primera que tu veías, eran como que te conocías de siempre. Yo no tengo muchas ideas contra la competición en sí. Yo creo que la competición es una opción que puedes elegir si quieres hacer o no. Pero lo que importa es lo que estás pensando por dentro. O que el propio competidor o practicante está pensando en la hora que él está haciendo. Hay que tener una mente muy, muy, muy limpia, ¿no? Muy, eh, muy pura para meterte en una competencia y que nada de ese mundo te influya. Este, pero sí, lo que empezó a pasar era que faltaban dos días para la competencia y todo el mundo estaba entrenando como enfermos, dejando la vida en entrenamientos que eran para diversión. Y cuando llegó la hora de hacer la competencia, muchos no querían competir. Y algunos teníamos que un convenio, dale, ah, dale, competimos, dale, da hacemos una pasada fácil. Entonces todos terminamos haciendo una pasada fácil que no era ni la mitad de lo que veníamos entrenando en esos días anteriores. Y eso fue, fue muy realidad, reconfortante. Onda, bueno, está, la movida sigue siendo en el fondo, seguimos haciendo lo mismo y no, no tiene que ver lo que la marca quería. En no un momento, yo no concuerdo con las fórmulas que existen. No es que yo no concorde con competición. Eu acho que em alguns momentos, sabendo usar, isso pode ser saudável para a evolução. Só que os métodos que existem hoje ainda não me agradaram, pessoalmente. Então eu acho que eles ainda não encontraram a fórmula certa para não colidir com o valor de ser e durar. Nesse em tipo de instâncias, a gente normalmente vai a ganhar. e Ahí se pierden muchos valores, como no respetan su cuerpo o se matan por, por calificar. No, tampoco tiene mucho que ver con la utilidad. Las, las primeras competencias que hemos visto que han armado, por ejemplo, Red Bull, no tienen nada que ver con el parkour, por más que haya técnicas de parkour que se usen ahí. Desde mi visión, viendo estos videos, viendo. Un poco, ya no veo tanto como antes, pero viendo estas cosas de Red Bull, unos cuerpos totalmente diferentes ahora. No sé cómo entrenarán, pero veo que es sacar movimientos y complejizarlos. Y no sé si entrenarán también estos instintos de fluir y poder subirte un árbol, no sé, y trabajar otras cosas. No no están buscando el moverse rápido o lo que uno practica cuando hace parkour, simplemente están buscando hacer movimientos llamativos. En un principio, eso no tiene nada que ver con el parkour, este, pero no quiere decir que no se pueda hacer una competencia amistosa. Si él está con una idea de querer vencer el otro porque quiere, quiere se considerar mejor que el otro, o sea, una guerra de egoísmo, yo creo que pierde el valor, Yo creo que no hace sentido estar allí para competir. Con una sola persona me pasó que sentí que no, no pude conectar, que tenía esa actitud como grande de estar arriba de un podio, uhum. pero con todos los demás no. La corriente de, de lo que, de lo, bueno, del mundo en realidad muchas veces lleva a que, que las cosas se comercialicen se está más globalizado, eh, se mueve más dinero, cosa que bien manejado puede ser un bien para el parkour porque si, sí, más gente lo conoce y más gente lo entrena. Bueno, para mucha gente es una vía de entrada, pero creo que es una simplificación innecesaria. O sea, justamente las cadenas de las que el parkour huye y que lo hacen tan peculiar son las que les ponemos encima cuando hacemos una competencia. Y masificarlo ya es como, ya está masificado, ya está implantado, ya está acá. Ponerlo en ese lugar, ahí en los Juegos Olímpicos era algo como que dijimos que no... Llegamos al acuerdo entre todos de que no era algo que, que necesitábamos como comunidad. Yo creo que puede ser una forma para que más gente conozca el parkour, pero eso en sí no es parkour. De repente a esas personas les sirve conocerlo de esa manera, pero no me parece que, que lleve los valores del parkour. no eh, me parece que venga con los valores del parkour, que son otra cosa. Hay algunas que para mí están buenas y hay otras que desvirtúan todo. Que todas ellas, eh, por más que sean, eh, tengan buenos intuitos, algunas, ellas ainda baten de frente con ser y durar, para mí, mi visión. Que la competición te lleva a lugares, a estados determinados eh, que no están buenos. A la vez que quiero mantener esta libertad, que todos puedan verlo como quieran, no veo la competencia como una manera de supuestamente hacer llegar el parkour de las personas y si no es para eso, es para el disfrute de la persona que va a competir va a un lugar eh, lo pasa bien está bien él me escribe de que iba a armar un evento masivo con cara de competencia trató de hacer todos los cambios posibles para que esa competencia sea el, con mayor filosofía de parkour entonces tenías que llegar a la vez con tu pareja con la pauta que tenías que hacer algunas ayudas entre medios. entonces quiso agregarle un poco de parkour que de todos modos la comunidad de parkour en Brasil le dio por la cabeza eh, en el fondo yo sé que el tipo quería hacerlo lo más parkour posible pero también él tiene un gimnasio en emprendimiento había un canal de televisión que lo quería apoyar con ese emprendimiento y habían bueno, sponsors, terminaron regando todo, tal cual competencia y, y lo bueno que fue que en el primer meeting, así, en la primera cena de todos juntos se para un brasilero y comenta de que ya venían hablando pero que querían repartir eh, los premios, juntarlos todos y repartirlos en partes parejas por los no sé, 12 participantes que éramos proponían que se sumara toda la plata y que se dividían las partes iguales a ver si estaban todos de acuerdo y nadie dudó en levantar la mano, ni los que venían de España, ni de Inglaterra, ni de brasileños, ni yo ni nadie. Fue de los room. Y también eso fue un momento épico porque fue feliz. Fue tipo, pa, ¿qué demás? Ahora sí, estoy en Brasil, rodeado de capos. Y en realidad no me tengo que calentar porque sea una competencia. O sea, bajó la pelota al piso y pasó a ser disfrute. Eh, y la verdad que fue una experiencia única y que la pudieran vivir todos yo las recomiendo a todos no por el hecho de competir porque ganar o perder realmente no nos cambia nada creo que justamente volvemos unos pasos atrás no los valores del de parkour son justamente eso la, la competencia con uno mismo no con los demás yo no fui a mostrar que yo era mejor que nadie yo fui a, a divertirme a dar lo mejor de mí y justo se dio la casualidad de que gané realmente no me cambió nada ganar pero y me cambió mucho la experiencia de compartir con los demás espero que no mi deseo es que no lleve a a la división, que las comunidades no se sienten como nosotros somos los que competimos, nosotros somos los que estamos en contra de la competición, eh, que se pueda llegar en algún momento a un consenso de que bueno, los que quieran competir que lo hagan, eh, los que no quieren competir que no lo hagan, pero que si se organizan competiciones las organicen los practicantes para los practicantes. Eh, y que quede todo también un poco en familia Yo creo que ahí se puede minimizar Aunque sea las consecuencias negativas de la competición Estaba bastante feliz con la postura descentralizada del parkour global Y de que las competencias las organicen compañías Cuyos poderes son siempre limitados Hasta que apareció el episodio de la FIG Que es un ente que intenta centralizar el parkour Agruparnos, generar este, esta unión Más entre nosotros, más que para afuera, porque está bien, es un show lo que vas a mostrar si es que nos ponemos en ese lugar. Es pensarlo como una exhibición como un show, y aprovechar todo lo que está de fondo, lo que no se ve, la competencia, la competencia es lo de menos, y yo creo que ahí es donde entra el juego lo que hacemos nosotros como practicantes de la disciplina, y el mensaje que nosotros nos molestamos en dar, eh, mm. claramente, los que están encima de nosotros, los que nada más les importa el dinero, van a mostrar lo que a ellos les conviene, que es la parte wow, estos chicos vuelan y no les importa nada y entrenan para ellos mismos, pero mostrar que nosotros damos talleres, que nos interesa el comunicarnos, el compartir, el transmitir, que eh, es eso que ellos no se van a molestar en mostrar, pero si nosotros no nos molestamos no podemos exigirles a ellos tampoco.